¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué? ¿Me habéis echado de menos? No os quejaréis, eh, que os he dejado en muy buena compañía. Como mi compi Paula, que este mes de diciembre estuvo en Valencia donde se inauguró Mago, la primera tienda de España especializada completamente en CBD. Hola, buenas, mi nombre es Paula y hoy hemos venido a la inauguración de Magu CBD España. Vamos a ver qué nos cuentan. Aquí tenemos a Zoila, la gerente de Mago CB de España, que nos va a contar un poco el proyecto. Muy buenas, muchas gracias a Marihuana TV por haber venido a cubrir nuestro, nuestra inauguración. Somos una tienda que mm, tenemos en, eh, con nosotros pues, productos eh, de cáñamo eh, con una concentración inferior al 0,2% de THC pero muy ricos, con una gran concentración de CBD, que es el compuesto que en este caso nos interesa. Tenemos flores, cada una tiene su historia según el color, Franz, que viene, su color viene del traje del emperador de Austria, el verde que es Ronja, que es la hija del ladrón, que va al bosque a tener aventuras, y Lola, que es nuestro producto español, y por tanto tiene el amarillo del sol de España. Tendremos también chocolates ricos en CBD, eh, superalimentos como el cañamón pelado, tenemos también caramelos ricos en CBD, tendremos aceites de diferentes concentraciones, líquido de vaporizador y cristales de una muy buena pureza. Es solo CBD, no tiene THC, no tiene terpenos, no tiene ningún otro fitocannabinoide. Es solo CBD al 99,97%. Aquí tenemos a Sofía, la directora de Magu, que tenemos entendido que es la primera tienda en España. ¿Que ¿De dónde venís? Sí, venimos, venimos de, de Viena Austria. Aquí tenemos nuestra primera tienda. ...que abriremos en marzo de este año... ...y en tan solo un día, medio día... Eh, ...nos han terminado todo. Y hay mucho tipo de gente que viene a esa tienda, ¿no? Un diferente tipo de... Sí. Mujeres, hombres, abuelitas, abuelos... Eh, ...hombres de empresas con mucho ...muy estresantes... Claro. Eh, ...familias... y ¿qué habéis preparado aquí? Bueno, pues aquí hemos preparado una degustación de uno de los que esperamos sean nuestros productos estrella que es el canna chai es una infusión de cáñamo preparado con las especias tradicionales del té de chai ¡Qué rico! Y querría agradecer a la querida presentadora con una degustación de nuestro querido canna chai ...está delicioso, muy potente, mucho sabor... ...y gracias por la degustación. ¡Salud! E interesante. Me he estado documentando y el nombre Mago resulta que está inspirado en la historia de la princesa Mago, la diosa de las cepas y sacerdotisa del cáñamo en la antigua China, símbolo del poder protector de las mujeres y se asocia con el elixir de la vida. Esta diosa era conocida por liberar a las esclavas y distribuir té de cannabis. Si os interesa la historia de la marihuana, os recomendamos visitar el Hash Marihuana Angel Museum de Barcelona, que recientemente ha inaugurado la exposición Estados alterados de la mente. Se trata de una muestra de ilustraciones y cómics de diferentes artistas sobre los efectos del cannabis en la mente. Estará expuesta hasta el 2 de abril y la entrada es gratuita. Por cierto, ¿os acordáis de nuestro sorteo de una cesta navideña de productos Delicius Seeds? Pues aún estás a tiempo de participar. Entra en nuestra web y aprovecha la oportunidad de ganar este regalazo valorado en más de 300 euros. ¡Date prisa! El plazo termina el 31 de diciembre. Atención, tribu. ¿Queréis pasar estas Navidades con un regalazo de lo más canábico? Pues Marihuana Televisión organiza un sorteo de una cesta de productos del banco de semillas Delicious Seed con la nueva variedad de Eleven Rosers para que disfrutes de un feliz año de lo más delicioso terminamos por hoy. Recordaros que la semana que viene tenemos nuevo Marihuana News, el 67, con toda la actualidad canábica, un especial sobre la situación del cannabis en Colombia y un montón de sorpresas más. Como siempre, dadle al me gusta y compartidnos. Besitos y felices fiestas.